Oye, Hax es tu verdadero nombre porque suena sospechosamente inventado. ¿Cuál es en realidad? ¿Kevin? ¿Bruce? ¿Scott? ¿Mitch? algún Rick? ¿Le Robert Crowley? Sigue bromeando. Lo único que nos sobrevive aquí es el sentido del humor. Pues ya veremos a Hax. Supongo que sí. Todo tuyo. Ah, por favor. ¿Qué, me vas a dejar solo con este intento de Rosie O'Donnell? Esto es lo que va a pasar. La adrenalina funciona como catalizador del suero. Así que tenemos que hacerte sus Si tienes suerte, tus genes mutantes se activarán y manifestarán de forma espectacular. Si no, tendremos que seguir haciéndote daño. De distintas formas, cada una más dolorosa. Finalmente. Ah, ¿una lista de deseos? Me gustaría encender un cigarrillo de hierba con la torcha olímpica Para después pasarlo. Tal vez, entrar al equipo femenil de las Amazonas de Sacramento de lucha libre en lodo Uno de mis deseos sería estar en público desnudo Por último, obligar a Meredith Baxter a oler mis gases No, yo querría oler los gases de Meredith Baxter Hacer panqueques de plátano Para mis hijos Vanessa Solo quiero ver a Vanessa Qué ternura No sé los demás, pero yo estoy conmovido Estábamos jugando ¿No? Adelante Fomento las distracciones No querríamos que se rindieran Oye, no dejes que te insulte, por favor, Cunningham Qué tan rudo puede ser Si se llama Francis ¿Francis? Ese es un hombre legal Sacó lo de Ajax de la batrasteza. F-R-A-N-C-I Ups Robe la etiqueta de la tintorería de tu bata Ah, por cierto, podría conseguirte un descuento para superhéroes ¿Qué ser tan más irritante? Gracias, no me lo habían dicho nunca ¿Por qué no nos haces un favor y te guardas tus palabras? Oh. O seré tu muy bonita boca O... Oh, yo no haría eso si fuera tú El problema con la tortura constante es que ya no hay forma de que la vuelvas peor ¿Eso es lo que crees? Si esto no activa tu mutación no, Nada, Laura Lo que haremos será disminuir la concentración de oxígeno en el aire Hasta el punto en que sientas que te sofocas Si tus ondas cerebrales se alientan y vas a desmayarte Aumentaremos el oxígeno Si tu ritmo cardíaco disminuye porque ya puedes respirar Lo disminuiremos de nuevo Y ahí te dejaremos Justo ahí y antes me parecían crueles ¿Sabes qué es lo más gracioso? ¿Sigues creyendo que tenemos un superhéroe? A ti Que te echaron del ejército Con tus prostitutas No eres nada Te diré un secreto, web En este taller no hacemos superhéroes Lo que hacemos son superesclavos Te pondremos un collar de control Y te venderemos al mejor postor ¿Quién sabe qué te obligarán a hacer? ¿Aterrorizar ciudadanos? asesinar revolucionarios? ¿Podar el césped de vez en cuando? ¿Qué mierdas les pasa a ustedes? Jamás volverás a casa después de esto. ¡Qué valiente rostro! Espera, espera, espera. ¿En serio...? Es verdad que ahora sí tienes algo en los dientes. lindo fin de semana. ¿Fin de qué? Espera, ¿fin de semana? Ah. ¿Les dije que esto es una historia de amor? No Es una película de terror ¿Alguien ya no podrá concursar para Rey del Baile? ¡¿Qué es lo que estás haciéndome?! Solo aumenté tu nivel de estrés lo suficiente para activar la mutación ¡Se hijo de Te curé, Wade Tus células mutadas curarán lo que sea Lo imaginé. Lo siento, Francis. Mis labios están sellados. Solo yo puedo arreglar tu cara de monstruo.